Una llamada a la vida interior. Un padre dio a un hijo pequeño suyo un rompecabezas que representaba el mundo y le pidió que lo resolviera. El chiquillo acabó en un plazo sorprendentemente corto. Cuando el asombrado padre preguntó cómo lo había hecho, el rapaz repuso. Hay un hombre por el otro lado y me bastó ponerlo en su sitio para que el mundo quedara todo bien. Tal es la clave para la comprensión de todos los problemas económicos y políticos de nuestros días. Nada ocurre en el mundo que no haya ocurrido primero dentro del hombre. Las guerras no las hacen los políticos, sino los políticos con cierta filosofía de la vida. Ninguna explicación de la guerra ha sido tan clara como la Biblia, que declara, que las guerras son castigos infligidos al hombre por sus pecados. No es por un castigo en el sentido de que Dios envíe una guerra como un padre aplica una azotaína a un niño por un acto de desobediencia. Es más bien que una guerra sigue a un derrumbamiento de la moral como el trueno sigue al rayo y como la ceguera sigue al hecho de que nos saquen los ojos. Los hombres de edad media han vivido una época donde la guerra parece más normal que la paz. Se ha cumplido literalmente lo que Nietzsche profetizó al opinar que en el siglo XX sería una centuria bélica, la guerra es un síntoma del quebranto de la civilización Solo hay diferentes grados de cultura entre los combatientes cuando un cuerpo enferma el germen no se localiza en un órgano con exclusión de todos los otros sino que infecta toda la corriente sanguínea así el mal de nuestros días ni es un mal de oriente o de occidente, sino de todo el mundo, porque los hombres se han alejado del verdadero centro de su bien espiritual. Al cesar de temer a un Dios en el sentido de temor filial, como un hijo debe temer al padre, al principio a sentir por el hombre, un temor servil, como el de un esclavo por un tirano. El hombre moderno se ha tornado pasivo frente al mal. Tanto tiempo le han predicado una doctrina de falsa tolerancia y tanto ha creído que el mal y el bien eran solo diferencia entre un mismo punto de vista que ahora que las obras del mal han sido puestas en práctica está paralizado contra su ruina la injusticia política el soborno y el y el cohecho en los altos cargos y el crimen organizado le dejan frío activo y ocupado en lo exterior es pasivo e inherente por dentro porque raras veces penetra en su propio corazón por lo tanto, el remedio del mal pasa a manos de medios y realidades mecánicas externas al hombre. Ningún gobierno o estado puede gobernar duramente en detrimento de la libertad personal, a menos que los ciudadanos hayan ya renunciado interiormente a los fundamentos de esa libertad, así como a su responsabilidad ante Dios. Perdida la humanidad interna, el hombre se siente cada vez más obligado a buscar la unidad fuera de sí mismo, en la unidad de la organización, rechazando toda posibilidad de Dios. Se entrega cada vez más al Estado. La oveja que no siga al pastor tiene que ser vuelta al redil por un perro que la persiga ladrando. El ciudadano que no obedece las leyes morales de Dios ha de ser organizado por un dictador que le abofetee el alma. El debilitamiento de la vida espiritual interior es causa básica de la discordia y el desconcierto en el mundo. La organización por la fuerza como remedio al caos que ha creado el relajamiento del sentido moral, siempre exige un dictador que haga una ley personal, en vez de reflejar la eterna armonía que gobierna a los cielos. Una gran carga gravita sobre los hombres, que se llaman a sí mismos religiosos. En esta hora fatal, Todas las energías deben emplearse en llamar al hombre a cumplir su testimonio espiritual, exhortándole a que invoque a Dios que le creó. En vez de esto, hay algunos que acusan a sus vecinos, también creyentes en Dios, de ser desleales a su país o de procurar imponer su fe por la fuerza a sus conciudadanos. Tales mentiras constituyen un deservicio a Dios y al país. Su supuesta fe en Dios es muy discutible porque nadie que crea en Dios odia a su prójimo ni procura iniciar a un ciudadano contra otro a través del desprestigio. Que los católicos, protestantes y judíos recuerden que la misión de los religiosos consiste en intensificar la vida espiritual del hombre y no en vaciar cálices de amargura en los corazones, excitando a los humanos contra sus prójimos. No es a los políticos, a los economistas ni a los reformadores sociales a quienes debemos volver los ojos al dar los primeros pasos en el camino de la recuperación espiritual, sino a las religiones profesadas. Los no religiosos deben cooperar repudiando a los que creen hablar en nombre de Dios y su patria, diciendo que su vecino no ama a uno ni a otro. La religión no debe ser un manto, que encubra el puñal del odio. Los moralistas falsos Entre muchos pensadores superficiales de nuestros días existe la tendencia a enseñar que todo acto humano es un reflejo sobre el que no cabe ejercitar el libre albedrío. Consideran que una proeza generosa no es más digna de alabanza que un parpadeo y que un crimen es menos trascendente que un estornudo. Tales falsos pensadores creen que los hombres actúan condicionalmente de un modo u otro, sin libertad de elección ni responsabilidad por sus buenas o malas obras. Nos dicen que el crimen y el pecado pueden ser causados por la insuficiencia de patios de recreo, o por una fuerte impresión de la infancia que convirtió al niño en un problema que le impidió ajustarse a la realidad y a sus exigencias. Tal filosofía mina y recorta toda dignidad humana, confunde la conducta que es cosa humana con obrar por instinto que es propio de los animales, prescinde de las facultades espirituales del hombre, que le llevan a actuar contra los impulsos, rechazando en el nombre de un ideal la costumbre de seguir la línea de menor resistencia. Este falso concepto de naturaleza humana contradice la experiencia de nuestro sentido común. Nadie tiene que terminar de leer esta página, ni tiene por qué darla de lado. Usted es perfectamente consciente de su libertad para hacer una de estas cosas, de aquí en unos tres minutos. Todos podemos escoger un modo de acción u otro, en cualquier momento de nuestra vida. La más floja y menos verosímil de las causas, es decir, no puedo dejar de hacerlo, cosa particularmente estimada por los embusteros, se dice, Pulana me preguntó mi opinión sobre su sombrero nuevo. Cualquiera se la daba. ¿Por qué no? La verdad no tiene por qué ofender nunca si se dice amistosamente y con caridad. Un no tuve más remedio no es pretexto admisible para cometer pecado alguno. Y pecado es la mentira, la idea de que los hombres actúan en virtud de fuerzas más potentes que sus voluntades conduce a grandes peligros en el escenario social hasta el matar queda justificado por algunos que dicen que la necesidad económica hace inevitables las guerras nadie en la edad de la fe habló de las guerras como inevitables las guerras son hechas por hombres y no por la economía y los hombres en edades más sanas que las nuestras eran conocidos como agentes libres que decidían sus propios destinos. Santiago nos dijo, ¿qué conduce a la guerra y qué las querellas entre vosotros? Os diré, lo que a eso os conduce, los apetitos que infestan vuestros cuerpos mortales, si no cumplen vuestros deseos, os entregáis al asesinato. Si ponéis vuestro corazón en algo y no ejecutáis vuestra voluntad, se siguen querellas y luchas. No es seguro que haya una guerra atómica antes. Decidirán si los hombres en sus corazones si tal guerra ha de sobrevivir o no. La inerte bomba no crea el problema de nuestros tiempos, es la crueldad de los hombres la que lo plantea. Un arsenal de bombas en manos de San Francisco de Asís sería tan inofensivo como una flor, pero una sola bomba en manos de un dictador soviético o de un presidente dispuesto a lanzarla puede amenazar a Nueva York o provocar una clamorosa calamidad en Hiroshima la tradición cristiana atribuye el mal a una operación personal a un acto de la voluntad libre que usa mal la libertad que Dios dio al hombre la libertad que es ampliamente valorada hoy en los discursos políticos pero estos alaban solo la libertad política Nadie emplea el micrófono para recordar al oyente individual que es libre en lo moral y que sus pecados, él los crea. Hay quien se burla de tal libertad en el nombre de una moral falsa. Según los pensadores confusos, tenemos que pecar sin que nada pueda impedirlo. Si triunfara ese esfuerzo para negar la libertad del hombre, las gentes se convertirán en otros tantos animales. Esa falsa moral se recomienda muy particularmente por sí sola a los que quieren escapar a la voz de su conciencia. Desean crear una filosofía que les permita ser crueles, mendaces y soberbios, sin sentirse culpables. Sus mismas conciencias, sus incorruptas razones, les dicen que, hacen mal y que tendrán que responder a ello para escapar a este desagradable conocimiento algunos quieren sobornar a sus propias conciencias induciéndolas a verlos a una luz más favorable establecen una nueva moral adaptándola a sus acciones que les permite calibrarlas como buenas como la verdadera conciencia los inquieta se procura una falsa que les tranquilice y halague. El hombre que, de este modo, se crea una nueva conciencia, se hace un rival de Dios cuando osa detener a su modo el bien y el mal. Cuando hace algo bueno, como contribuir a una obra de caridad y ver en consecuencia, su nombre en los periódicos, se aplica todo el mérito de su obra, cuando hace algo malo, aduce, como, yo soy así, o mi niñez fue tan desgraciada, que no debe esperarse que me comporte bien, las falsas conciencias parecen triunfar, pero solo a la luz del día, incluso, los moralistas falsos en largas noches sin sueño conocen el remordimiento y su desasosiego en la voz de Dios llamándolos a dejar la esclavitud en que se han sumido, sustituyéndola en la gloriosa libertad de los hijos del Señor. Lo que nos hace normales. Si no tenemos una idea clara de lo que es normal, nunca conoceremos cuándo nos apartamos de la salud moral y mental. Uno ha de comprender cómo debe funcionar un ser humano y eso nos ayudará a reportarnos a tiempo y cortar nuestras tendencias hacia la normalidad. Todo movimiento humano atraviesa tres etapas. Primero, hay un pensamiento después una respuesta emotiva y finalmente un acto. La idea siempre surge antes que la emoción. Las lágrimas de una hija no causan la muerte de su madre, sino que es la muerte la que causa las lágrimas. La mente registra las experiencias de las cosas que ocurren en el mundo en torno a nosotros y a continuación, como un capitán sobre el puente de su buque, señala el acontecimiento a todas las partes del organismo que tiene bajo su mando, tal como se dan órdenes a una sala de máquinas. El cuerpo responde con una emoción apropiada. Podemos pensar en nuestros cuerpos, que incluyen nuestras emociones, como instrumentos musicales en los que la mente humana puede tocar cualquier aire que desee, y por la clase de pensamientos que retengamos en nuestra mente, cabe determinar la clase de sentimientos que tendremos después. El disgusto puede causar úlceras y el pensar en algo terrible puede llevar sangre a los músculos activos distendiéndolos. Las emociones nos conducen normalmente a la acción y así se desahogan porque las acciones constituyen la tercera y final fase de lo que engendró una idea. Ello se ve claramente en los actos más sencillos. Un espectador de fútbol puede hacer girar su cuerpo hacia una línea sin protección que un jugador no ha visto. La idea de la brecha la suscita la idea de que puede cumplir su deseo de sentir una emoción, y la acción del cuerpo sigue inconsciente al deseo y a la idea. Una vez sabido esto acerca de nosotros mismos, podemos aplicar tales hechos a la vida cotidiana. Se comprende en el acto lo absurdo que es decir, no me importa cómo penséis, sino cómo vives porque obramos según nuestras creencias, y si nuestras ideas son erróneas, también lo serán nuestros actos. Desear el mal equivale a prepararnos para las malas acciones, porque bien pone... Los, quien pone los ojos en una mujer con lujuria, ya ha cometido con ello adulterio en su corazón. Si nuestro credo es erróneo, nuestra conducta errará. Si no hallamos la explicación de por qué estamos aquí, a dónde vamos, no sentiremos ni actuaremos con certidumbre ni consistencia. El hombre que no piensa bien, no actuará rectamente ni será feliz porque la idea es la fuente de todo lo que siente y hace algunas veces ciertas ideas erróneas se infiltran en nosotros a pesar de nuestra vigilancia e incluso pueden alcanzar la segunda fase o sea la emotiva antes que podamos atajarla en el momento por lo general nos cabe impedir que pasen a la etapa primera y si son inciertas o no sanas, debemos procurar alejarlas de nosotros. Es siempre mejor examinar una idea antes de que se convierta en emoción. La mente debe tener tanto cuidado con las ideas que alberga como el estómago con los alimentos que absorbe. Y sin embargo, muchas personas que nunca soñaron con servir bazofia en sus mesas, se nutren de la basura literaria y llenan sus mentes de la basofia de las malas películas. Las ideas y emociones no deben ser reprimidas ni expulsadas de la conciencia por temor, la culpa o creencia de que otro pueda sentir lo mismo. Las ideas anticristianas o contra la ley moral, Deben ser serenamente alejadas de nosotros, sin dar a ello más importancia que a la no aceptación de una vida indigerible. Si una idea perversa alcanza la etapa emocional, aún podemos eliminarla sin reprimirla, lo que es peligroso, ni expresarla en acción, lo que es sumamente peor. Nos cabe exteriorizar la energía emotiva que nos da esa idea, pero en sentido diametralmente opuesto para convertirla en una fuerza benéfica. Un empleado de un banco siente una fuerte inclinación al robo y le late el corazón pensando de antemano en los placeres que su fechoría le deparará. Si examina la idea con morbo, y temor. Ello le paralizará en sus actos mentales. Si se somete a la tentación, contraerá el hábito del robo, porque el apetito entra comiendo, pero puede encauzar su energía en una dirección útil. En vez de estudiar los medios de defraudar al banco, puede emplear esa energía en aumentar su eficacia y quizás ganar honradamente lo que principia a codiciar. El mal será con todo mejor destruido por los buenos pensamientos, merced a los cuales el mal puede trocarse en amor. San Pablo dice, no os dejéis vencer por el mal, sino venced al mal con el bien. El mal no se arrostra, con la voluntad de un modo brutal, vale más flanquearlo y hacerle dejar el camino merced a una gran acumulación de bondad y un creciente amor a Dios, en una mente llena de ideas bellas y bondadosas, queda muy poco espacio para el mal.